Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Fundamentos Económicos y Contables. La asignatura de Fundamentos Económicos y Contables busca desarrollar la competencia general de la, una mentalidad emprendedora y como competencia específica, tener los conocimientos interdisciplinarios en el nivel inicial de la evaluación multidisciplinar. En la disciplina contable estudiaremos los conceptos fundamentales de contabilidad, cómo está integrado el sistema tributario nacional, los documentos mercantiles y laborales utilizados en las diferentes transacciones económicas y financieras de una empresa, cómo aplicamos el plan contable en las transacciones económicas y hasta llegaremos a formular los estados financieros. En el aspecto económico vamos a analizar temas relacionados a la macroeconomía, microeconomía, al comercio internacional, información que nos ayudará a tomar decisiones oportunas. La importancia de la asignatura radica en que la economía estudia a la humanidad en relación a cómo maneja los recursos que están en la naturaleza, recursos que son limitados. La economía nos dará una mejor comprensión del potencial y los límites de la política económica. La contabilidad, que es un lenguaje de los negocios, nos ayudará a entender cómo son los recursos que manejan las empresas a nivel económico y financiero. Esta información nos dará la capacidad de proveer información clasificada y relevante a las organizaciones para, vuelvo a recalcar, tomar decisiones. Este nuevo mundo globalizado, cambiante, se caracteriza por eh, cambios en el pensamiento, en las estructuras, en la ciencia, en la manera de hacer negocios, en la normatividad. Es decir, todo se transforma, prospera y se actualiza por tal razón. Todos debemos aceptar el reto y hacer frente a estos cambios y no ser solo eh, objetos de la, de la historia, sino ser sujetos de ella, cambios, eh, pertenecer a la transformación. Si las empresas y los profesionales que lo conducen desean sobrevivir a este mundo globalizado de competencia, nos debemos actualizar en nuevos conocimientos y adecuarnos a la convergencia mundial. Mi nombre es Doris Matilde Palacio Rojas, egresada de la Universidad Nacional del Centro, tengo un doctorado en Ciencias Contables, maestrías en Administración Pública y Gobierno y Administración de Empresas, tengo 25 años de experiencia en las áreas de administración pública y proyectos sociales de administración privada, consultora y asesora de empresas privadas en el área de contabilidad gerencial y gerente general. Nuevamente, bienvenidos a la Universidad Continental. Gracias por la atención prestada.